Desde hace años yo tenía contemplado ya estudiar el máster y he esperado a que sea en España, que es un lugar con el que siento mucha, mucha empatía. Principalmente el profesorado y claro el plan de estudios, ambos han sido a mi parecer de vanguardia, porque veo a profesionales que han tenido práctica y toda una experiencia en lo que ellos imparten. Las habilidades de un buen líder empresarial deben ser precisamente un sentido humano, claro, un sentido de resultados, un enfoque a resultados, una buena gestión de la empresa y un MBA definitivamente nos permite lograr eso. He visto diversas escuelas de negocios en España y específicamente EUDE cuenta con varias certificaciones que han sido parte, gran parte del motivo por el que yo me he decantado por EUDE. Por supuesto que Madrid es una ciudad que está abierta al mundo y que definitivamente EUDE representa muy bien a la cultura española y por supuesto a esta cultura madrileña. He tenido la oportunidad de desarrollar mi propio negocio y me visualizo desarrollando muchos otros servicios de dentro de mi misma empresa porque esto, eh, estudiar el máster me ha abierto el panorama.